Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ciro Platerotti. Bienvenidos a mis clases de percusión. El ritmo que vamos a ver hoy es... Son. ¡Pum! Uh, Dos, un, dos, tres, cuatro. Bien, les muestro la sucesión de movimientos por partes y ustedes lo repiten en la cuenta que dejo libre cada parte la repetimos cuatro veces los tres primeros golpes son palma y punta con la mano izquierda y luego un tapado con la mano derecha para el tapado con la mano derecha dejo presionada la mano izquierda todos juntos son así 1 y 2 y 3 y 4 y y tres, y cuá, y un, y dos, y tres, y cuá, y Los próximos tres golpes son con la mano izquierda, punta, palma, y punta de nuevo ¿Todo junto? Suena así, un, y dos, y tres, y cuá, y un, y dos, y tres, y cuá 1 y 2 y 3 y 4 y, y Los dos últimos golpes del primer compás son dos abiertos con la mano derecha levantando la mano izquierda para que suene el abierto. Todos juntos suena así. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 2 y 3 y 4 y El segundo compás es igual al primero, solo que le quitamos el último golpe abierto. Todos juntos suena así. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y Bien. El ritmo completo suena así: un y dos y tres y cuatro y un y dos y tres y cuatro y, dos, tres, y cuatro. un y dos y tres y cuatro y un y dos y tres y Acuérdense. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la lección. Suscríbanse a mi canal, comenten, visiten mi página web, mándenme un mail. Les mando un gran abrazo a todos. Chau.